¿Qué tal, gente del Pescador TV? ¿Está bien, Gabriel? ¿Así? Porque siempre me reta que está al otro lado de la cámara. Entonces, yo dije, la voy a estudiar bien y se la voy a decir como corresponde. Así que, gente, muchas gracias por seguirnos. Es un gusto tenerlo, estar nuevamente con ustedes. Y ahora se nos vino que la temporada del Pejerrey. Así que fíjense todo lo nuevo que nosotros tenemos.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 que realmente el resultado es extraordinario. Únicos en el país que tenemos esto, ceba efervescente. La estamos desarrollando nosotros, así que eh, no lo quieran buscar en otro lugar. Únicamente en Mariano Pesca. Oferta lanzamiento. ¿Lo puedo decir, Gabriel? Sí. 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de ceba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 500 pesos también la bandeja de mojarra, 2, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 9, 54 mojarras, depende del tamaño, pero salen todo lo mismo. Trajimos filete de sábalo, tenemos tripa de, de sábalo y tripa de pollo, pasta para la boca y carpa y para los amantes de boca,